Por la calidad integral del sistema educativo. El Ministerio de Educación.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 Álvaro, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa, que está sucio. frente.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 y eso duele porque a veces hay muchas niñas que quieren ayudarnos. Si tenemos una descendida, eh, hay más tiempo para trabajar. Yo nunca había estado en una stand extendida y me gustaría que más amplia y mejor, Que nuestro padre puede trabajar y tiene la confianza de dejarnos allá. De, de, de.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 por la calidad integral del sistema educativo El Ministerio de Educación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 Vale, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa, que está sucio.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 Y me gustaría que más sabia y mejor, que nuestro padre puede trabajar y tiene la confianza de dejarnos allá. Señor Raniero Medina, nuestro presidente, que muchas gracias por tener esta comunidad pendiente y pensar en el desarrollo, ya que es una comunidad con mucha población estudiantil. Hay muchos estudiantes que necesitan trato especial y va a haber espacio para eso, porque el tiempo es más largo.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 y este año, pues poco a poco, se está despidiendo. Solamente le quedan a este año dos meses. Eh, octubre, bueno, tres meses, porque octubre está apenas iniciando, noviembre y diciembre. Así que ya es tiempo de que vaya preparándose mentalmente y que vaya haciendo su plan de fin de año para que el fin de año no le tome por sorpresa. Y vamos a oficialmente iniciar este programa y en el día de hoy le trajimos una breve reflexión, un breve video como nuestra frase del día de hoy. Ahí lo tenemos. ¿Tienes de esos amigos que solamente te llaman cuando te necesitan? <risa> Qué mal se siente eso, ¿no? Es como una forma descarada de amistad. Nunca te llaman, ni te buscan, ni se preocupan por ti. Pero desde que saben que pueden sacarte algo, aparecen como estrellas fugaces. Ese no es el tipo de amistad que Dios elogia. En Proverbios dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. El amor es recíproco, no egoísta. No busca lo suyo propio. Pero no creas que solo nosotros actuamos así. Sí, hay personas que solamente se acuerdan que Dios existe cuando hay un huracán, cuando se enferman, o cuando tienen un problema grave. Como si Dios fuera solamente un calmante para el dolor. Y sí, su amistad es incondicional, pero hasta Dios se cansa de la gente falsa. Por eso él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que no se puede amar solo de palabras, el amor se demuestra con hechos. Y el que no está dispuesto a sacrificar nada por ti, discúlpame, pero no te ama. Y si entre nosotros es horrible que nos portemos así, imagínate cómo se siente Dios que lo dio todo por ti. Así que, ya ustedes saben, esta es nuestra reflexión del día de hoy. Ponga su corazón en manos del Señor, háblale su corazón al Señor para que Él entre en él y usted sea sanado de toda impureza, de todo malos pensamientos, de todo dolor y sufrimiento que usted haya sido víctima o que le, la sociedad, la vida le haya causado. Y con esto pues pasamos a las económicas del día de hoy. El día de ayer en los mercados internacionales la onza de oro Troy aperturó las operaciones cotizándose a 1,277 dólares con 50 centavos la libra y cerró a 1,276 dólares con 80 centavos. Por su parte la libra de plata se cotizaba el pasado viernes en la apertura de los mercados internacionales a 16,620 dólares la libra y cerró a 16,624 dólares la libra. El cobre pues se mantuvo en una tendencia hacia la baja y el barril del petróleo, el West Texas Intermediate, también pues que se había pasado la barrera de los 51 dólares, pues volvió a descender y el pasado viernes, cuando aperturaron las operaciones, se cotizaba a 49 dólares con 88 centavos el barril y cerró a 49 dólares con 98 centavos con una tendencia hacia la baja. Por su parte, el gas natural, el metro cúbico, se cotizaba a 2.934 dólares cuando aperturaron las operaciones y cerró a $2,940 dólares el metro cúbico. También el pasado fin de semana, pues, eh, se publicó en las estadísticas de los presidentes que son mejor valorados en el mundo. Y el presidente Danilo Medina, pues, está nuevamente ocupando la tercera posición. y Subió 12 puntos de manera de manera que nuestro presidente es el mejor valorado o uno de los mejores valorados del mundo, solamente precedido por Putin, Putin Macron, eh, no, Moreno de Ecuador <coughs> y el presidente Danilo Medina. Si el máster no ayuda, por favor, que tenemos una imagen ahí, ahí para, que, para que la gente pueda ver el gráfico. Ahí vemos a Putin quien tiene un 83% de aprobación, Moreno de Ecuador, un 77%, y el presidente Danilo Medina, un 63%. Ahí vemos a Macri que sigue, Merkel de Alemania y Justin Trudeau de Canadá. Eh, el presidente Donald Trump no, está con un 39%, una de las popularidades más bajas que ha tenido presidente alguno de los Estados Unidos. Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo. <risa> así es. Así que eso es todo lo que tenemos en las económicas del día de hoy. Eh, continuamos con los precios de los combustibles. Para la semana del 7 al 13 de octubre, la gasolina premium bajó de precio y costará o cuesta el galón 211 dólares con 30 centavos. Pesos. Pesos, así es. Me quedan los dólares, que los dólares. Y la gasolina regular, 196 dólares con 70 centavos. El galón, el gasoil óptimo, 172 pesos con 60 centavos. El gasoil regular, 155 pesos con 50 centavos el galón. El aptur, 124 pesos con 40 centavos el galón. El kerosene, 150 pesos con 30 centavos. El full oil, 99 pesos con 85 centavos. Y el gas licuado de petróleo, el GLP, mantuvo su precio, 113 pesos con 80 centavos el galón. Y el gas natural, 28 pesos con 97 centavos. Se ha mantenido en ese precio casi durante todo el año. Así que eso es todo lo que tenemos para ustedes con nuestro segmento de las económicas. Y aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro invitado todos los lunes, que el lunes pasado no pudo venir porque sí. tenía un compromiso. Así es. Pero bueno, ya los televidentes saben que usted viene que los lunes son suyos aquí. Sí, hasta me llamaron, me preguntaron, ¿qué pasó? Sí. Bueno, buenos días, Hugo, buenos días, amigos televidentes, y buenos días al país verdad y al mundo. Así es. Queremos, antes de iniciar este programa, ya... Desarrollar el contenido, mandarle un saludo a los muchachos de Moreno CEL, que estuvo por allá el pasado viernes y nos reportaron su sintonía. Son fieles televidentes de este programa. Un saludo y un abrazo a todo el equipo de Moreno CEL. Eh, profesor, esta semana el, el tema de partidos políticos, el tema de las primarias se ha mantenido gravitando en la opinión pública nacional. Y también hay otros temas de mucha importancia, los cuales queremos tocar. Pero para darle una previa, como dice un amigo mío a los televidentes, queremos conversar sobre el caso de Jimmy Zapata, que es el presidente de la FED en la UAS y se encuentra detenido por falsificación de documentos. Que dicho sea de paso, mucha gente ha querido politizar su, su encarcelamiento y se, ya se comprobó que los Estados Unidos fueron quién solicitaron una investigación. Y tenemos ahí el caso de Quirinito, el nombre de Quirino otra vez en la palestra pública. Así es. Este hombre como arte de magia y varias instancias de la justicia fallaron en su favor o cometieron gazapos, errores garrafales que le favorecieron. Pero vamos a conversar un poco sobre el tema de las primarias. Eh, Aquí hemos coincidido de que lo que más le conviene al país, a la juventud, y lo que más le conviene al que quiera hacer política seria, es que se aprueben primarias abiertas con el padrón de la Junta, debido a que los partidos políticos no, no tienen un padrón serio, depurado y creíble. Eso es. Y en ese punto yo creo que ambos coincidimos, a pesar de que hay muchos sectores políticos, como los pequeños partidos, que no coinciden. Pero la semana pasada se tomó una decisión muy importante en el comité político que fue apoyar la decisión de que fuesen primarias abiertas simultáneas con el padrón de la Junta y consultarlo con cinco constitucionalistas expertos. ¿Qué opinión le merece esto a usted, profesor? Bueno, eh, buenos días de nuevo. Yo considero, Hugo, y amigos televidentes, que... La posición tomada por el comité político, ¿verdad?, eh, creo que fue muy atinada, eh, porque realmente en estos momentos el licenciado Danilo Medina, que para nadie es un secreto, eh, domina el comité político y el comité central, no le conviene realmente aplastar ni a utilizar ¿verdad? esa mayoría en contra de la otra parte ¿verdad? que representa el doctor Né Fernández. Creo que en estos momentos eh, licenciado Danilo Medina como presidente de la República y el propio partido, le conviene que el partido se mantenga unido, ¿verdad? Que realmente no haya esa posición de aplastar ni, ni de triunfar sobre la otra parte. Entonces yo considero que eso de llamar o de solicitar la posición de cinco expertos en constitución, ¿verdad? Como, como ya lo, lo hemos mencionado, es importante porque mucha gente aquí está hablando sin tener conocimiento de causa. Eh, los propios empresarios, el CONET, que ha tenido una posición, yo diría, tan ambivalente, porque realmente en, una, en un momento estuvo de acuerdo con un, con un padrón cerrado y ahora con un, o mejor dicho, viceversa, estuvo de acuerdo con un padrón abierto, ahora se opone. Entonces yo creo que, tal como tú señalas, Hugo, eh, los partidos son los responsables de esa desconfianza que existe hoy en día en el país. ¿Por qué? Porque los propios padrones de cada uno, la nómina de los miembros de cada partido, han sido amañadas, han sido realmente eh, destruidas, podemos decir, porque han sido creados en base a intereses. Y ahora mismo el padrón que goza de más prestigio, yo diría, o que goza de más credibilidad, es el de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque ya ha sido depurado, ha sido saneado. ¿Qué es lo que le falta a los partidos? Yo recuerdo que el propio Falucho Jiménez y el mismo Franklin Almeida eh, se han manifestado en el sentido de que hay que sanear los padrones de cada partido porque están viciados, ¿tú comprendes? Eh, están festinados. Y, y, y en un, con un padrón así no, no se puede ir realmente a una contienda electoral eh, cerrada. Sería lo ideal, ¿verdad?, porque eh, lo importante es que sean los miembros de cada partido que escojan a sus representantes, a sus candidatos. Pero como yo dije el día pasado, si el año pasado, ¿verdad?, en Santiago, en unas elecciones congresuales y municipales, hubo varios muertos y heridos en el país, también en Barahona, Entonces, ¿qué se puede esperar ahora, verdad?, si, si la Junta no participara de esa de esa administración yo diría o supervisión entonces yo creo que por el bien del país eh, y que por los propio partido deben de cada uno de empeñarse en sanear esos padrones y tratar de que realmente se celebren verdad siempre y cuando repito esos especialistas eh, constitucionalistas verdad determinen que no atenta contra la constitución verdad que supuestamente en el comité político eh, y eso también dio lugar a a, cierta, a ciertos cuestionamientos el secretario general reinaldo pared pérez luego de la de concluida la reunión del comité político dijo que el doctor luis fernández estaría de acuerdo en aceptar ¿verdad? Eh, esa posición siempre y cuando no afecte a la constitución aunque franklin Almeida seguido salió verdad y dijo que no que, que eso no es verdad entonces ahora quiénes serían esos constitucionalistas porque hay que verlo también porque casi todos están ahora ocupan cargos los lo, lo pesos pesados del país, hay tres de ellos que son empleados del gobierno. Exactamente. Flavio Darío Espinal. Perfecto. Eh, eh, Eduardo Jorge eh, Prats. Exactamente. Y, y el que es embajador, ¿cómo se llama? Rodríguez Huerta, Huerta. Huerta. Olivo Rodríguez Huerta. Es, tú tienes razón. O sea, eh, Flavio Y P... los demás son leonelistas y ya se han expresado. Sí. De manera pues, verdad que yo creo que por el bien del país y por el bien de la unidad de, del partido mismo, porque es el que más incide, como partido mayoritario que controla ambas cámaras, la, la, la justicia y los ayuntamientos, yo diría, eh, el PLD eh, tiene una posición ahora mismo dominante y lo que decide el PLD prácticamente será lo, lo que se decida en el país, ¿verdad? Y eso ha, ha creado cierto cuestionamiento, qué sé yo, pero al fin y al cabo esperamos que las cosas marchen lo mejor posible porque necesitamos un sistema de partido creíble, confiable, que es lo que se ha ido perdiendo, fruto realmente de que a la mayoría no le conviene eh, el, la ley de partido. O sea, tú, aquí se ha hablado mucho, y te lo digo porque yo fui legislador, ¿verdad? hace más de 20 años que esta ley se está realmente barajando. bailoteando, tú comprendes, barajando, y nadie quiere enfrentarla. ¿Por qué? Porque todos los partidos, grandes y pequeños, quieren mantener la hegemonía. Quieren ser lo que ellos eh, quieren ser lo, lo que decidan escogiendo eh, a, a sus representantes. ¿Quieren mantener el status quo? ¿Nadie quiere perder el status quo? El tráfico de influencia, ¿verdad? Y los pequeños sobre todo, porque a través de ellos, a través de ahí eh, mantienen su hegemonía, eh, so, eh, consiguen obras, consiguen nombramientos, consiguen, ¿verdad?, canonías y, y pueden también influir, ¿verdad? Eh, los mismos medios de comunicación eh, so, eh, los invitan a, a las reuniones, ¿verdad? Mantienen una influencia y nadie quiere perderla. De manera que yo creo que este es un momento que el país lo demanda, de que haya una ley de partido y, y también un régimen electoral que, que actúe de acuerdo ¿verdad? a las necesidades del país, porque eh, así no podemos marchar. Eh, y También la propia constitución, también hay que ver cómo estos, eh, se erige ¿verdad? un sistema que sea respetado y se mantenga, porque cada vez por intereses personales o partidistas eh, se cambian. Se modifica. Profesor, dicen algunos expertos, entre comillas, que se han expresado que el, el camino hacia las primarias abiertas ya está totalmente cerrado porque el, en el 2005 la Suprema Corte de Justicia, cuando en ese momento no existía el Tribunal Constitucional, pues emitió una sentencia eh, con carácter irrevocable que fue el que emitió que era inconstitucional eh, el sistema de primarias abiertas porque viola los derechos de los partidos, porque el tema es que lo que muchos dicen es que primarias abiertas no en sí no es inconstitucional. Sí. Pero imponerle a los partidos de que hagan primarias abiertas, sí, eh, ¿dónde estaría la brecha para que pueda un especialista de estos abrir el camino a una revisión porque se sabe que ninguna sentencia está por encima de la constitución. Es. Entonces, si se puede demostrar que esa sentencia es violatoria a la constitución, pues ahí se abre una brecha para una revisión. En el artículo 2, 16 dice la constitución que los partidos políticos tienen que garantizar la participación plural de todos los ciudadanos. Entonces, ¿por dónde estaría la brecha para abrir el camino a la revisión de primarias abiertas? Bueno, fíjate, eh, sobre todo esto, esta decisión a quien va a afectar más es a los pequeño porque la, la propia constitución, la de 2010, exige que los partidos tengan eh, cierta eh, permanencia en las provincias, que tengan locales abiertos, que tengan verdad, un determinado número de personas, que tengan un programa de, de gobierno, que tengan una, una cierta ejecución. Que ninguno lo cumple. Que ninguno lo está haciendo. Lo Ni el PLD lo cumple. Sí, entonces que se reúnan, tú comprendes? Eso está pasando. Es que todos hemos caído en un marasmo, yo diría, eh, hemos caído, yo diría, en una posición pasiva eh, que, que, que nadie está actuando. Entonces ya hay que limitar, yo diría, esto puede dar lugar a algo muy importante, que se limite ahora mismo el número de partidos. Yo escribí un artículo hace unos meses sobre el costo de nuestra democracia. Actualmente hay 26 partidos que están eh, legalizados, grandes y pequeños, ¿verdad? Y organizaciones políticas, pero hay, hay otros tantos, eh, Hugo, que, que están esperando también el nombramiento. Entonces, fíjate, esto es un país de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, con supuestamente 10 millones de habitantes. Aquí hay un partido por cada... Por, por cada 200 kilómetros prácticamente, o mil y pico de kilómetros, y por cada eh, 200 mil habitantes. Entonces, un país así no puede, no puede avanzar. Entonces, con tantos problemas económicos, con deudas externa y social y, y tanto dinero que se, se está realmente reclamando, porque para, para eso sí son, son buenos los partidos para reclamar verdad dinero. Comprende. Y partidos que no, no tienen ninguna incidencia, porque exactamente. en los últimos... Qué sé yo, en los últimos 50 años de, de, de, la, de la República Dominicana solamente han gravitado cuatro partidos políticos, PRD, <coughs> el Partido Reformista, PRM y el PLD. Entonces, y han gobernado tres. Sí, entonces los mismos, eh, yo diría, eh, representantes, eh, son las mismas figuras, los mismos protagonistas de hace más de 20, 30 años, son los que están incidiendo todavía. Entonces no se le da paso a un nuevo liderazgo. No, no se le permite ¿verdad? Una, una sustitución, un relevo. Pero general, ni siquiera, profesor, se le permite inscribirse. Nadie se puede inscribir en ningún partido. ¿Tú te das cuenta? Entonces, Los la, partidos no quieren a nadie. La juventud, que es, esa es la parte que más me preocupa, por ustedes que viven emergiendo, que están emergiendo, ¿verdad? Y, y esos jóvenes, y las mujeres, necesitan que se les abra el abanico, a un espacio, una oportunidad porque de qué sirve aquí tú llamar, que, ah, es que los jóvenes participen en política, si no se les da oportunidad, ¿verdad? El liderazgo es el mismo. ¿Tú comprendes? Entonces, eso no puede ser. Yo recuerdo una vez una anécdota que nos hizo el doctor López Fernández, que aquí vino una vez, eh, creo que el presidente eh, de Chile, eh, en esa época, hace más, hace más de, de 40 años, y... Y vino en tiempo de campaña y vio en las vallas al, al, al doctor Joaquín Balaguer, tú comprendes, participando en unas elecciones. Después eh, vino realmente otra vez el hijo de él, 20 años después, y, y, y dijo que si sí, ese señor era el, el, el, el hijo del de anterior. Y dijeron no, es el mismo. Y ah, es como la cosa. Pero qué bueno que usted menciona eso, profesor, porque... En este 2020 probablemente se dé ese mismo caso. Y es que el país probablemente le presente al electorado lo mismo, es... lo mismo del 96. Sí. Porque ahora mismo solamente hay tres opciones de poder en la República Dominicana, o cuatro, pero son tres. En el PLD, el, el, los PLDistas quieren o a Leonel Fernández o a Ladino Medina. Y los PRDistas quieren a Hipólito Mejía. O sea sí. que... Muy probablemente el electorado tenga como opción, porque yo sé que Hipólito no va a competir contra Danilo, y este es un país que la reelección nunca está descartada, y el hecho de que el comité político siga apoyando ampliamente a Danilo Medina, significa que ellos no han descartado una posibilidad de una reelección. Sí. Entonces, probablemente aquí haya un match, y Danilo Medina, eh, Luis Abinader o Hipólito Mejía, eh, y otro del Partido Reformista, o Leonel Fernández, Hipólito Mejía y otro del Partido Reformista. ¿Cree usted que a pesar de que hemos desarrollado, hemos avanzado tanto en desarrollo, porque hay que admitir, no se puede ser mezquino, profesor, que el PLD creó instituciones que no existían en este país. Aquí las instituciones públicas eran casi infuncionales. No. Y a pesar de que hay muchas debilidades, pero hay instituciones que funcionan. Eso es correctísimo. Inclusive, y yo como legislador, como ex legislador, mejor dicho, tengo eh, pruebas fehacientes que ha sido así, eso tú señala. El PLD, o mejor dicho, en los gobiernos del PLD, ha sido donde más leyes importantes eh, de transparencia, de anticorrupción, de desarrollo económico, se han eh, aprobado. Pero también eh, tengo mi queja, ¿verdad?, porque eh, de nada sirve eh, si muchas de esas leyes se aprueban, si no se cumplen, ¿verdad?, no, ¿tú comprendes?, si no sí, se ejecutan. Eh, sí, son, yo diría, eh, de leyes tenemos demasía, yo diría, muchas leyes importantísimas, modernas, inclusive también el, al partido de la liberación dominicana le ha correspondido modernizar este país, como tú bien señalas, un país totalmente atrasado, con, con instituciones muy débiles, que, que la seguimos teniendo todavía, ¿verdad?, tenemos que seguir fortaleciendo y eso es parte, ¿verdad?, ese, ese problema que tenemos ahora mismo del, del liderazgo político obedece a ello, ¿verdad? A la debilidad de, de nuestras instituciones, que tenemos que fortalecerlas, ¿verdad? Y precisamente, ¿por qué? Porque eh, aquí la Constitución sigue siendo manejada ¿verdad? Como, como un trapo, como un pedazo de papel, ¿verdad? Y que cada quien, ¿verdad? La, la utiliza a sus, sus intereses. Pero eh, yo creo que realmente ya estamos despertando y poco a poco el país va avanzando y, y este momento que no se nos presenta, es una gran oportunidad para que realmente eh, tengamos una ley de partido moderna eh, de acuerdo a, a los tiempos e existentes y que el liderazgo, el liderazgo político sea el más llamado ¿verdad? A, a recuperar o a a, a decidir ¿verdad? De, de sus espacios, porque la verdad que realmente no podemos permitir que nuestros jóvenes, eh, nuestras mujeres nuestros líderes, eh, no tengan espacio, no tengan oportunidades. Porque eso realmente estanca el desarrollo de un país. Sí. No, no, la República Dominicana no puede estar en manos de cuatro personas durante 100 años. Y no, y no es que no tengan condiciones, eh, vamos a estar claros. Tienen la oportunidad, tienen la edad, tienen la capacidad, ¿tú comprendes? Pero que realmente también eh, lo que vienen detrás deben de apurar el paso y, y exigir sus espacios, ¿tú comprendes? Yo y, creo, profesor, que eso, si la ley de partido contemplara de que ninguna posición electiva se pudiese reelegir más de dos periodos. Eso haría que las nuevas generaciones entren, incluso en las presidencias de los partidos. Dos periodos y tú no vas más. ¿Por qué? Porque si usted es regidor, usted haría un trabajo excepcional, porque usted sabe que solamente tiene dos periodos y quiere tratar de ser diputado. Pero hay regidores que duran 20 años como regidores y saben que no tienen el dinero para competir con, para aspirar a diputados, y se quedan ahí. Mira, Hugo, para el 2020 yo, yo estoy muy preocupado. Como, eh, como miembro del Partido de la Revolución Dominicana, ¿verdad? Desde cuarenta y tantos años. Eh, estoy preocupado porque, porque realmente ya sabemos que se impone el criterio del dinero. Hay dinero de ambas partes. Y una sociedad muy poco empoderada, porque hoy, la sociedad está muy poco empoderada digo, en los temas políticos. Ambos sectores, ¿verdad? Mucho dinero. Tiene mucho dinero. Entonces, yo creo que para, hasta para un simple regidor, para el 2020 va a haber problemas, porque va, va a haber un pugilato, ¿tú me entiendes?, de ambas partes, para diputados, para regidores, para, para alcaldes, y, y, y ni hablar ¿verdad? De, de la presidencia. Entonces yo creo que realmente los funcionarios, ¿verdad? Sabemos que, que realmente, ¿cómo tú compites con un funcionario, o con un hijo de un funcionario, o con la esposa de un funcionario? Eh, ahí que está el problema. Entonces, el, ¿quién pierde? Pierde la sociedad, pierde el país, porque deja de tener legisladores, deja de tener alcaldes. Regidores, senadores, ¿verdad? Que van realmente a trabajar con capacidad y que se preocupan por este país. Mira, ayer, ayer, ayer yo me pasé la, la mañana completa con jóvenes de aquí, empresarios, los bomberos, la defensa civil, reforestando allá la loma de Guaygui, ¿tú me entiendes? Eso es, es, es algo prioritario, es una necesidad que tenemos todos que involucrarnos, pero ahí tú no ves, usted no ves eh, ni, ningún dirigente político, ¿tú ¿me entiendes? Que si yo, que, que tenga interés, ¿tú me entiendes? No, ni lo va a ver porque el dirigente político sabe que cuando vengan las elecciones con 50 o 100 millones resuelve. Ahí que está el problema. Profesor, vámonos a una breve sí, sí, pausa sí, sí. y cuando regresemos vamos a conversar del caso de Quirinito okay. y vamos a ver cuál es su opinión del por qué destituyeron al, profesor, al doctor Coronado que estaba haciendo una, una gran gestión y se quedó sin empleo. En breve regresamos. Tenemos la esperanza de que Danilo Medina haga honor y honre la memoria de, de Juan Bosch en, este, en estos asentamientos. Conseguimos la titulación, como le pedimos, que el camión, el minibús, los arreglos de los caminos vecinales, la limpieza del Marco Cabral, los reservorios, los seis pisos. Hoy nos despertó de verdad nuestro sueño, el señor presidente. Yo me siento feliz y contenta, muy contenta. Porque con el título de mi tierra, yo puedo ir a cualquier pretamita, al banco, a donde quiera. Aquí la gente es buena, la gente cumple. Yo recomiendo a la gente aquí, a la gente cumple, aquí. A partir de hoy tenemos otro ánimo. ¿Por qué? Porque pensamos y sabemos y entendemos que se va a resolver. Puedo yo decir que mi hija va a la universidad. Queremos darle las gracias por la construcción de esta magnífica escuela. ¡Que viva la revolución educativa! Con la jornada extendida podemos poner ejemplo que sí se puede dar una educación de calidad. Con un programa emblemático llamado República Digital le vamos a estar entregando un millón de computadoras a un millón de estudiantes la próxima semana iniciamos el proceso de capacitación de nuestros maestros para que esas computadoras funcionen y funcionen bien para la educación si asumimos todos el compromiso de echar para adelante a la escuela esta revolución educativa del presidente Danilo Medina seguirá construyendo una nueva república dominicana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 Fausto Jiménez, animador en el teleférico Puerto Plata, es uno entre más de medio millón de dominicanos que consiguió empleo durante el gobierno de Danilo Medina. Esta es mi vida, la animación, entretener a las personas que vienen aquí para que disfruten y se lleven una buena experiencia de lo que es el teleférico Puerto Plata. A los visitantes les enseña lo que es nuestro tipo de ritmo, como el folclor, el afro, tenemos eh, show, de baile, tenemos actividades para los niños, siembra de árboles para los, los estudiantes y tenemos también nuestra excursión con la mascota, se tiran fotos con ella. Es una experiencia muy agradable que he pasado aquí y ha sido una base para lo que es mi vida. Mi vida ha dado un giro 100% después de entrar al teleférico. Todo lo que estamos aquí, eso es lo que brindamos con amabilidad para nuestros visitantes.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 El factor agua nos agota, por lo que nosotros le vamos a solicitar seis pozos. Así también tenemos nueve kilómetros del canal Marco Alcabrar. Qué alegre se pone el campesino cuando está al lado de su presidencia. Ay, ay, ay. Y hoy le estamos pidiendo la titulación de los asentamientos del Máximo Gómez, o mejor dicho, Matanza, porque estamos hablando de agrícola y de vivienda. Yo quiero que revisen el financiamiento para que sea, en vez de 2.300, que sea puede hacer por 5.000 tareas, para que, para que puedan tener una producción de verdad. Entonces, quieren también seis pozos, pero también, si es posible, hay que hacerle algunos reservorios de agua. Les vamos a enviar el tractor. La semana entrante, le enviamos el autobús para los estudiantes. Le vamos a pedir al director del IADEC para que vengan y comiencen a trabajar, para ver si en el menor tiempo posible le podemos dar su título de propiedad definitiva. El apartado de la calle, Gonzalo. Hey, ahí está la alcaldesa, allá atrás. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Eh, profesor, le preguntaba antes de irnos a la pausa. Este caso de Jimmy Zapata. Tenemos dos cosas. ¿eh? Sí. El doctor Coronado, que estaba haciendo una gestión... Muy buena al frente de la cosa pública en el hospital traumatológico y se ha visto en la misma encrucijada que se vio el presidente Leonel Fernández. Y es que cuando salió se habló de un déficit y mucha gente asocia automáticamente déficit con desfalco, aunque no es así. Sí, mire, como contador público que soy y conozco un poquito lo que es las finanzas, la gente también confunde las deudas, los pasivos con déficit. Toda empresa pública o privada se maneja con, con deudas, con pasivos, porque ese es el crédito que tú tienes, tú comprendes, o sea, co coger a, a crédito, o fiado, como se dice, ¿verdad?, y pagarlo después. Y las deudas son, ¿verdad?, eh, institucionales. Es decir, que si tú eres gerente en una institución pública y sale, si yo entro, a mí me corresponde pagar eso, claro, siempre y cuando sea saneada, ¿verdad?, que sean correctas, ¿verdad?, que estén soportadas por documentos, facturas, orden de compra... Y que esté también el inventario ahí. Entonces, en los hospitales, ¿verdad? es un caso complicado. ¿Por qué? Porque tú no puedes negarle la salud a nadie que la necesite, ¿verdad? Imagina tú que vaya allá, un, y más es el traumatológico. Digo, yo estoy hablando realmente... Donde ocurren tantos accidentes. Una de las principales causas de muerte en este país es la muerte por accidentes sí, de es, motores. De motores. ¿no? Y ese está ubicado en un sitio totalmente... En eh, medio de cuatro provincias. Muy, muy provincia. vulnerable, ¿tú comprendes? Cuatro provincias. Y, y una autopista, ¿tú me entiendes? Bonao sí. La Vega, San Francisco de Macorís, Moca y Santiago. ¿Dónde Do están, por ejemplo, dime tú? Porque eh, cuando tú analizas un tema, entonces te retrotrae otros más. Aquí hay muchas debilidades institucionales. Señores, ¿Sí? pero aquí, aquí yo vi el domingo, y eso me, a mí me da pena decirlo, echando carreras, ¿te comprende? Ahí en, en la Pedro Rivierta, ¿me entiendes? De zona franca para acá. Probablemente terminen ahí en el ¿Tú me está entendiendo. Entonces, ¿tú ¿sabes lo costoso que le sale a un gobierno, a un hospital, tú comprendes, un, un herido grave, con traumas, tú comprendes? Entonces, eso eso pasa, eh, que se juntan todas la, las debilidades institucionales. Entonces, ¿qué pasa? Quiero aclarar, ¿verdad? yo no te conocía estas cosas, de, de, de, de, de las cosas que se está diciendo, porque yo no, no estoy involucrado en esas cosas. Inclusive, yo me enteré tarde, cuando juramentaron a, a, su, a su sucesor, al doctor Andrés Rodríguez ¿sí? Que no lo han juramentado porque por decreto todavía ah, el doctor bueno, Coronado no ha sido destituido. Yo, yo no fui, y porque a, a mí no, nadie me, me lo avisó, me enteré tarde por, por Facebook. Fue nombrado director interino. Bueno, entonces realmente que, lo que quiero decir es que yo no estoy enterado de estas cosas, pero como contador que soy... Eh, Puede dar una opinión técnica. Técnica, o sea, eh, se habla de déficit, yo no sé si será verdad. Pero una deuda que se deje, ¿verdad? Se habla que se dejó 150 millones de, de, de, de deuda, ¿verdad? De, un pasivo. Eso, eso no es un déficit. Un déficit cuando hay un faltante, cuando se sustrae o se distrae dinero o, o equipos. Pero si, si eso está en, en inventario, en equipo... Y hay soporte de factura eh, de que se deben. Ajá. Es, es lo que yo digo. Ahora, si ya hay otra cosa, ¿verdad? Pero yo no puedo, no me atrevo a decir, y no, no, y no quiero meterme en esa parte, porque desconozco. Yo de lo, de lo que desconozco no me gusta hablar. Eh, tú me decías de lo de Quirinito De lo de... Lo de, eh, de lo Quirinito, profesor ¿Cómo es posible que una persona que esté sentenciada a 30 años de cárcel Se desaparezca de la justicia por, como por arte de magia? Fíjate, rápidamente eh, Entramos de nuevo en lo que se llama debilidad institucional realmente. Para nadie es un secreto que nuestra justicia ¿verdad? es muy débil Aquí todo se maneja Hay ciertas mafias desde afuera que se manejan eh, De jueces, de eh, fiscales eh, bueno, de todo eh, Sucede que realmente Cuando un país como nuestro ¿verdad? Que, que va emergiendo Hacia el desarrollo los, los organismos internacionales Encargados de calificarlo En el crecimiento En el desarrollo, en el aspecto educativo En el aspecto de salud Lo colocan en un lugar muy lejano Nosotros en vez de criticar De condenar Y de, y de ponernos bravitos Debemos buscar la causa, me, ¿por qué no califican de esa manera? ¿tú me entiendes? Cuando un pelotero como José Lugo, ¿verdad?, que, que en vez de invertir en otro país, invierte aquí, compra un terreno. ¿Lo engañaron a José Lugo? Tú comprendes, un millón de dólares, señores. Y, y aún la justicia, ¿verdad?, la Suprema ya eh, dio una sentencia a su favor. No le devuelven su dinero, ni se meten preso a, a los lo que le robaron su dinero. Cuando usted ve que aquí se roban dos aviones de un aeropuerto, ¿tú me entiendes? cuando se ponen en libertad a narcotraficantes, cuando le cambian alegremente la pena a un narco como ese mismo, ¿verdad?, de, de Najayo, lo mandan a Macorís, para que tenga su familia, y de ahí lo mandan, supuestamente, a su casa. Aquí alegremente vivimos a diario cambiando, ¿tú entiendes?, esas penas, y eso, eso aquí hay que prohibirlo. Aquí debiéramos vaciar las cárceles públicas, que hoy andan por un inventario de unos 25 mil internos, como le llaman ahora, que esos enfermos terminales de sida, de alta presión, de, de, de toda clase de enfermedades, porque son, aquí en las casas son almacenes de enfermos, debieran limpiarse porque ya son presos que no representan ya peligro, que vayan a morirse a su casa ya, ¿tú entiendes? Eso, eso debiéramos hacerlo. Pero entonces aquí alegremente, aquí a los, a los narcos, a los empresarios, le cambiamos las penas de la cárcel a su casa. ¿Tú comprendes? Eso aquí hay que eliminarlo, eso, alegremente aquí eso está pasando, eso es lo que pasó con este muchacho. Señores, eso nunca aquí se había visto. Entonces, por eso es que en otros organismos, los organismos internacionales califican el país, ahora le, le, le descendieron 12 lugares más, de 94 a 108, creo que ¿tú comprendes? Y entonces, nos pongamos no bravos, vamos a buscar el origen de, de esa cosa, ¿tú me entiendes? ¿Por qué que no están calificando así? Entonces, eso entra lo que se llama competitividad, que es un tema que ustedes lo dominan los jóvenes, ¿tú me entiendes? Ser competitivo ahora mismo, en otro país, que, que tiene un lugar primordial ahora mismo para convertirse en el líder de, de, del Caribe, y de, y de Latinoamérica ahora mismo, excepto México, que tiene mucho, mucho mucha, mucha fortaleza. Pero ahora mismo, eh, por, por la situación geográfica de nuestro país, nuestro país deberá ahora mismo, eh, tiene condiciones para se, convertirse en un líder. Entonces, vamos, vamos a buscar la causa qué no están calificando así tan tan mal. Vamos a corregir eso, pero ahí que está el kit del asunto. Entonces, este eh, otro caso es eh, de la UAS, señores presidente de la FED. Pío Zapata, ¿cómo se llama él? Jimmy, ¿no? Jimmy Zapata. señores. Una mafia que engaña a los muchachos la, y tiene que intervenir la embajada norteamericana a exigir eso. Entonces, eh, se pierde una semana de clase rompiendo y destruyendo. Hace, y así? usted sabe que el caso del profesor, lo que pasó fue que él in, introtó, como dicen en buen dominicano, o motivó a un grupo de jóvenes para que fueran a un congreso de la ONU, de Naciones Unidas, que tienen para los jóvenes, y le vendieron visas falsas. Cuando todos esos jóvenes intentaron salir del país, cayeron presos. La visa no... Eh, ellos fueron, entraron legalmente. ¿Ellos entraron legalmente a Estados Unidos? Sí, lo, lo, sí claro. El, lo que no estuvo legal fue que ellos, eh, no era cierto que existía ese programa, ni ellos ni ellos tampoco estaban inscritos, tú comprendes. Ahí fue el asunto. Entonces, ahí ellos tuvieron estuvieron presos allá y vinieron y, y deportados. Y lo grave es que ya no pueden volver a entrar más. ¿entiendes? ¿Y cómo consiguieron la visa legal entonces, profesor? No, porque realmente como estudiante ¿verdad?, con con las cartas, eh, lo que no, lo, no eh, lo que no pudo ellos convertirse en realidad fue la, la inscripción allá de la ONU, porque la ONU tiene unos un programas para jóvenes, ¿verdad? para visitar allá y hacer seminarios. Entonces, ellos eso no existía allá, tú comprendes? Entonces, eh, ellos entraron allá realmente eh, de una manera eh, que no, no estaban invitados, en otras palabras. Entonces, ellos, ellos le habían pagado 800 y pico dólares a este muchacho, y, ellos tienen su recibo y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí que yo veo también la deficiencia en otro países y cómo sectores realmente, cualquier, cualquier salta para atrás, para este país. Díganme, no, fíjate, aquí se ha perdido, solo el dinero que ha pedido el país en una semana de clases y las destrucciones que han habido. Porque fíjense, eh, yo recuerdo cuando yo era estudiante del de liceo de muy en Santiago. Eh, había mucha protesta por el 5% para la UAS. Eh, este muchacho, pedido Santana, creo que era el dirigente estudiantil, y a mí a Abel, señores, que fue un ejemplo de estudiante, suma con un lado en la UAS, como ingeniero, se graduó, lo mataron después. Esos eran verdaderos líderes estudiantiles, tú me entiendes. Eh, el propio ese Santana, que, que también, pero hacían reclamo tú me entiendes, eh, justo, no por un disparate como, como ahora, tú me entiendes. Entonces, esos estudiantes, en vez de estar lanzando piedras y, y protestando y acusando de que hay una persecución política contra ese muchacho. Jimmy Zapata. Deberan investigar la causa primeramente, a ver qué fue lo que le hizo. Profesor, ¿por, qué, por último, ¿por qué la clase política se ha desvinculado totalmente de la UAS? La clase política no le interesa a la UAS. Ustedes ven el ejemplo aquí en La Vega, Mao, Mao, Mao, que es una ciudad, una provincia más pequeña que La Vega, tiene su extensión de la UAS y La Vega no tiene su curva de UAS. Precisamente porque ya ha caído en un total desprestigio ya. La UAS, nuestra, nuestra universidad primaria de América, Caramba, eh, eh, ha sido lo, lo más grande. Eh, la, la gente ya ha perdido la fe y la confianza y de ahí han surgido tantas universidades privadas, precisamente. ¿Por, por qué? Porque, por ese deterioro, por ese descuido que ha habido. Ahí hay que limpiar realmente esa universidad. Y yo no sé cómo no, aquí no se ha logrado. Ahí hay personas que tienen 20 años de que estudian y no se, no se gradúan. Y, y, sí, y... están graduados graduado de estudiantes profesionales. Porque viven de eso. ¿no? ahí también hay mafia, ahí hay nómina también, políticas, esos grupos estudiantiles. Entonces, eso, eso hay que sanearlo, eso, eso, eso hay que filtrarlo. A ver. Si usted no, no ha pasado una materia, usted no puede continuar ahí. ¿te ¿Comprende? Igual también lo que no cumplen. Ahí hay gente eh, trabajando sin, sin, o cobrando sin trabajar. Bien. Bueno, profesor, y cuando... Los lo, lo propios gremios también, lo que es la, la MD, todos esos grupos, o mejor dicho colegios médicos también, ya están perdiendo ya realmente la razón de ser. En vez de ayudar, están entorpeciendo Ojo, eh, el, el sistema. Profesor, se nos acaba el tiempo, el no, tiempo es un dictador gracias gracias que nos, que nos dicta que te debemos concluir en el día de hoy muchas gracias por aceptar nuestra invitación a usted, le esperamos por invitarnos siempre le esperamos el próximo lunes por acá dios mediante Vamos a ver gracias que a todos más. ustedes por la sintonía que dios le bendiga hasta mañana